Hola chicos, ¿qué os parecería si atravesase la pantalla y os regalase 300 euros? Pues no, no os voy a regalar 300 euros, pero sí vamos a ver la forma de poder ahorrar alrededor de 300 euros en nuestra dichosa factura de la luz. Vamos a ver dos vídeos, dos formas para poderlo conseguir. La primera de ellas es eh, disminuyendo el término de potencia. Podéis pinchar aquí en este vídeo para verlo. Y la segunda forma es pidiendo el bono social, solicitando el bono social. Que podéis pinchar en este vídeo aquí. Aquí podéis ver cómo disminuir el término de potencia y ahorrar alrededor de ciento y pico euros. Y aquí podéis ver cómo solicitar el bono social y ahorrar pues, más de 100 euros o mucho, mucho, mucho más. Aquí término de potencia, aquí bono social. Aquí término de potencia, aquí bono social. O incluso podéis ver los dos, pinchar, pinchar... Pinchat, pinchat, hasta luego. Pinchar.